Hola, analicemos la siguiente oración. ¿Estudiaste ayer todos los temas del examen de hoy? Es una pregunta que te puede hacer cualquier compañero, cualquier profesor, el día del examen. Entonces, el primer paso, lee y comprende la oración, está dado ya, ¿no? ¿Entendéis la oración? Aparentemente es difícil de analizar, pero si la entendéis bien, ya veréis cómo siguiendo los pasos va a ser muy sencillo. Primera duda, que no la vamos a resolver ahora, pero para que os vayáis fijando... Y para que os deis cuenta de la importancia de seguir los pasos. Aparentemente hay dos complementos circunstanciales de tiempo. Ayer y hoy. ¿La misma acción se puede desarrollar en dos tiempos a la vez, en dos días diferentes? No. Así que uno de los dos será complemento circunstancial de tiempo y el otro no. Ahora, ahora mismo lo vemos. Primer paso para analizar esta oración. Rodea el verbo principal. Estudiaste ayer todos los temas del examen de hoy, estudiaste, ese es el verbo principal, ¿quién estudiaste? tú, por lo tanto, siguiente paso, encuentra el sujeto, tú es el sujeto, pero no está explícito, por lo tanto, no lo vamos a poner, Sí, vamos a poner que es una oración simple, porque solo tiene un verbo principal, pero no tiene sujeto, así que todo lo demás, Será el sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué predicado verbal? Porque estudiaste no es verbo ser, estar o parecer. Así que por eso es un predicado verbal. ¿Y por qué es un sintagma verbal? Porque el núcleo estudiante estudiaste es el, el verbo, es el núcleo del predicado. Bien, siguiente paso. Después de encontrar el núcleo, después de encontrar el verbo, el siguiente paso es encontrar el complemento directo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué habéis puesto como complemento directo? Todos los temas, todos los temas del examen, todos los temas del examen de hoy. Si ponemos solo todos los temas del examen y de hoy, ¿dónde lo encajamos? ¿Qué función tendría dentro de la oración? El complemento directo es todo. Todos los temas del examen de hoy. Eso es lo que estudiaste ayer. Por lo tanto, sintagma nominal, complemento directo, todos los temas del examen de hoy, aplicamos el truco para estar convencidos de que sí es el complemento directo. Lo sustituimos por lo, la, los, las, lo, la, los, las. Los estudiaste ayer, todos los temas del examen de hoy es masculino plural, por lo tanto, los estudiaste ayer, os fijáis, no podríamos decir los del examen de hoy estudiaste ayer, no. Los estudiaste ayer, todos los temas del examen de hoy, todo es complemento directo y es sintagma nominal porque el núcleo es temas, que es un sustantivo que va acompañado, o mejor dicho, eh, por delante lleva todos un determinante indefinido y los que es un determinante artículo. Del examen de hoy, ¿qué será? Del examen de hoy nos está diciendo cómo es, de, de dónde son los temas, nos está de qué son los temas, nos está definiendo a los temas, por lo tanto, y además es un de más sustantivo. Claramente es un sintagma preposicional complemento del nombre, es un adyacente, es un complemento del nombre, porque nos dice cómo es el nombre, nos dice cómo es el sustantivo, en este caso nos dice cómo son los temas, cuáles son los temas, y es un sintagma preposicional porque la primera palabra es una preposición, preposición más artículo, del, y la segunda es un sustantivo, examen, y de hoy nos está diciendo... ¿De cuándo exactamente es el examen? Nos está dando información del sustantivo, nos está dando información del examen. Es un falso adjetivo, es un adyacente, es un sintagma preposicional complemento del nombre. Es un adyacente. ¿Por qué un sintagma preposicional? Porque de es una preposición y hoy es un adverbio. Por lo tanto, ha analizado queda ya este enorme complemento directo que teníamos hoy. Todos los temas del examen de hoy. Dentro del complemento del nombre había dos. Perdón, dentro del complemento directo, había dos complementos del nombre. Y ya solo nos, nos queda por analizar una palabra. Si seguimos el orden de los pasos. Después del complemento directo, ahora nos tocaría analizar el complemento indirecto. No tiene complemento indirecto. El siguiente paso sería analizar el complemento circunstancial. En este caso, está claro, es un complemento circunstancial de tiempo. Sintagma adverbial, porque ayer es un adverbio, complemento circunstancial de tiempo. Así queda, por lo tanto, analizada esta oración, aparentemente complicada, pero que siguiendo los pasos ya habéis visto, que la hemos sacado bien, estudiaste ayer todos los temas del examen de hoy, gracias por vuestra atención.